Esas son las 16 fases de El Camino del Youtuber Primero, tienes inspiración y te abres un canal y Normalmente porque viste algo en Youtube que te inspiró a subir un video Subes tu primer video en mala calidad Empiezas a robar contenido creyendo que eso atraerá vistas Empiezas a hacer sub por sub creyendo que eso atraerá vistas Te empiezan a reclamar los derechos de autor Empiezas a entender cómo funciona YouTube y empiezas a subir cosas en mejor calidad. Llegan los primeros suscriptores. ¿Crees que 500 suscriptores es suficiente para hacer un preguntas y respuestas o un directo? Y te decepcionas al ver que, que solo 3 personas preguntaron preguntas raras. Te abres un canal secundario. Después de tanto experimentar encuentras tu estilo. ¿Cómo hacer videos según tú? Empiezas a borrar tus primeros videos porque te dan vergüenza. Formas parte o haces un team. O mínimo empiezan las colaboraciones. Finalmente llegas a la cantidad de suscriptores que querías tener desde un principio. Ahora comienza la depresión. ¿Quieres darte un tiempo para descansar? Darle un tiempo al canal. Pasado ese tiempo... Empiezas a subir videos en el, ot en el canal secundario que creaste hace mucho tiempo. Porque te llegó la inspiración de nuevo. Y el ciclo se repite. Y dime tú, ¿en qué fase del ciclo estás? Me despido. Chau, chau.